Bueno, sí, sí, Bueno, está la película Batman y Superman, así también se puede tocar ahí. No, no, que, mira, mira, no, este es un ejemplo. Yo creo, creo que este gol del Superman, eh, de verdad, no, no sé si vamos a encontrar otro Superman mejor. ¿Como el de los 70? No, pues te buen de Superman de ahora de Superman y Batman. ¿Cómo se llama? Yo, no, A mí no Sí, a mí no me... Prefiero el de los 70. No, a Christopher Reeve, te Sí, el que volaba así. <ríe> el que volaba en, en el fondo verde. No, pero es que... Ese, ese tenía ese, tenía ese, ese, ese rizo culiado que lo hacía... Y no lo podía no lo podía respetar. Era Superman, el ser humano más fuerte del planeta Tierra y tenía cerriso. No, no, no, no te respeto. Te, me, me río en tu cara igual, aunque, aunque reciba a tu rayo ahí. Sí, igual. No, es sí, no, el Superman de ahora en principio Mira, a mí me pasó con los superhéroes de Superman, y toda esa cosas, a mí, Superman es un... Pues, ¿Alienos el... de Barnes? ¿Cómo? Alienos de Barnes, ahí de hablemos de ahí de mejor de barro, vos escribole a ya es No, no, dale con Batman, no, no, si si todavía tiene tiene tela, tiene tela. Tiene tela, si dale para pa darle una unidad al programa. yo sí, o, no, o quería o el No, dale. Ya, ya, ya, no, pero lo, lo, lo de Superman que es, mi rollo con Superman que es un personaje de mierda, yo Superman es así como que por, por dentro es como que no es como que es nada la personalidad de Superman, es como Mickey Mouse, que no es nada. ¿Cómo es Mickey Mouse? ¿Es ¿Buena onda? No, sé, como, no tiene personalidad, ¿sí? no tiene una característica que, que, que lo identifique. Que me parece muy simbólico de, de los Estados Unidos. Lo mismo que Superman, que, no, que como que no tiene. Super, es, es buena onda, es bueno, es, es bueno. Superman no, oso, ¿sí? de no contexto, es buena onda ¿Cachai? Y dentro de ese contexto, bueno, de los superhéroes, eh, el Superman es un personaje de mierda y, claro, entonces nunca lo pesqué pero recién a mí este concepto de superhéroe me viene a gustar Bueno, una guayada de efectos especiales porque ante todo los superman como tú dijiste por eso me pareció bueno el ejemplo que dijiste eh, Cristo no está volando no, no, no, así ¿cachai? en un fondo verde malo y, y, y de repente lo atacan y, y, y los golpes son pecas. entonces claro te sacan de la película te sacan es como muy es muy ridículo lo es que es mi, mí, pero esa escena de golpes es que era intento es como de loco ¿Cuál? ¿De, de, de, ¿De cuál Superman? ¿De cuál? que este escenas de pelea en todas las películas me carga, bueno, me carga. Yo la única güey que yo vi, putazos así de verdad, Entre a veces, era los Saiyajin, que fue como la gran güey que me gustó porque los Saiyajin no me gustan mucho. Ya, porque tal. Era, Superman Y luego, loco, ¿eh? Claro, las peleas. Sí, por porque, porque, bueno, porque imagínate, sí. llevar a cabo esas peleas en, en el cine, es, bueno, es terriblemente complicado. Y, ya, y, y dentro de toda estas escenas de acción y de, de, de pelea, una hueá que me saca de quicio es el aterrizaje de los superhéroes. De Superman. Fíjate en toda la Superman antigua, y pueden, pueden haber sí, efecto bien sí. más o menos mal, pero el efecto culiado, cuando cuando aterriza Superman es siempre horrible. Son siempre unos cables del loco tratando de aterrizar, o un croma malo. ¿dechá? y este esto esta hueá se viene a corregir con el Superman de ahora, que el guay, como que, es, Veía un punto en el cielo y de repente baja la cámara y... ¡facata! Y el guante está así como sentado en una weá Entonces ya. Ahí recién... Ahí lo, lo tomo como una hueá simbólica de que ahí recién, recién me toman los, los superhéroes en serio. Que es como del 2010. ¿Te dieron <coughs> el agua a Superman? Que Superman... El tráiler... Yo lo iba a tomar no la en esa película. El tráiler... Tra de hecho, el tráiler el primer trailer weón yo dije oh esta película con que tu madre, la tengo que ir al cielo porque el loco se fue a una volada muy bacán era mostraba como la ropa que volaba como la típica escena de la capa que vuela cachai destruida cachai y torón ¿Y mostraba el proceso como el, el camino del héroe la primera película es el camino del héroe de supermen sí, sí, el, sí, sí. el loco que como que ya, se, se va de la casa trabaja en pegas culiadas cachai y no reconoce lo que es busca docencia le, le, llega a la weá, pero lo rechaza, busca y hasta que luego ya asume la weá que es y combate a la weá. El camino le resaura. Claro, claro, sí, está muy marcado. Eh, Sobre todo en eh, No, o sea, el rollo es que, eh, que, que no la, no la tomó, la produjo. Entonces, la tomó este weón y es como una weá hueca, weón. O sea, yo, Superman, si lo hubiera tomado Nolan, le da, le da sentido a la wea, ¿cachai? Ya, además. No, pero... Le da sustancia a Superman, le da sustancia, se le inventa, weón, le, le pone sustancia a la wea, traeme sustancia, tú sabes, para adelante, para atrás, weón, origen, el agua le da sustancia. Entonces, a lo Nolan, pues, weón, ¿cachai? O, o por último, sabes que no, nadie va a entender a esta wea, pero le da... te hubiera quedado una wea bacán, porque Nolan igual es bueno, a mí me gusta mucho Nolan. Igual me gusta Nolan, si es como el weón de la época puta Sí, la pero, pero, pero lo, que, ¿sabes qué? ¿sabes qué? lo que pasa con Nolan es que, a, a mí personalmente como guionista, me que pasa es que se pasa tanto por la raja el guión de el weón que, eh, eh, que es que, no, como que, puta, la weá. La, la, la teología de Batman está bien. La primera un poquito intrascendente. O sea, como digo, está bien, está mal. La segunda es sí, sí. muy buena porque Hugh layer y, y, y, y también porque la historia está bien. Sí, le, le, le, le, le apuntó pero La tercera es, es un disparate guión, está muy, sí, es, es, es muy horrible. Difícil. Es, es muy difícil de pasar. Pasa, ¿sí? Es horrible esa película, <risa> weón. Pero, <risa> pero es horrible. la de Nolan, <risa> Es la que termina con Nolan, ¿cachai? Tiene un par de secuencias que sí te agarran y que la pusieron mucho. La secuencia del weón corriendo con el balón de fútbol mientras todo se destruía. Igual estaba bien molona, ¿cachai? Estaba, bien, estaba muy entretenida. Pero se, se agarra Perfect. mucho de eso, ¿cachai? Y de verdad, de verdad, ya es una weá de que uno nota que. Y es la escena del avión, la escena del avión para aquí. Sí, sí, está qué? Está ver, sí, por, sí, está sí. Es muy ridículo, y no, eso hace la confusión adentro del avión. Ya a eso voy. Por mira, a eso voy, a eso voy con Nola, un poquito. A eso voy con dolor, que ya, ya lo, lo que él, él hace es. No es que tenga errores el guión, es que ya le da a lo mismo. Ya mira, Batman, Batman estaba acá en China y, y el otro día apareció en Nueva York, weón, ¿no? como lo hizo. No, ¿Sí? no importa, vos dale, vos ponlo, vos ponlo. Ya, no, no entendiste esa hueá, no. Es sí. que <risa> me da mucha rabia, me da mucha rabia. Tiene, así como ese, tiene muchos errores. ¿eh? No, bueno.